Bueno, bueno, bueno, bueno, hasta luego con Mike Gracias, se pone buenísimo Entonces vamos a, a continuar haciendo misioncitas aquí Como para no levantar sospechitas Entonces vamos a hacer aquí va, Cerramos, quitamos la electricidad Y a ver, a ver si encontramos una presa Vamos para la derecha, mejor Vamos a ver que venga alguien para acá Esparta, vale, Esparta, ¿estás conmigo? ¿Está mi compañero Mike? Ok, ok Vale, entonces, nada pues mi compañero está acá Bueno, se va para Especímenes Yo voy a hacer como que estuviera haciendo La misión de los cables Vale, aquí, normal Rojo, azul, amarillo Vamos para el otro Aquí, para no levantar sospecha Vamos a hacer aquí pa, pa. Vale, Esparta Esparta me está, me está viendo Ok, vamos a hacer la otra De cables, como para no levantar sospechita Aquí cablecitos, ta, ta, y me regreso. Ok, ok. Vamos a ver si cerramos una puerta. La cerramos. A ver. Vamos. Uy, quiero matar a Esparta. ¿Será que estará por ahí? Vamos a buscarlo. Vamos a buscar a Esparta. Esparta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Esparta? Ahí va, ahí va, ahí va. Uy, no, está mucha gente. Está Zenis, está ella, está Poppy y Lina. Me no, más a la izquierda. Voy con Tomatito. Ok, hago aquí como si estoy haciendo la misión de ficheros. Veo que saboteo. Mm, cerramos la puerta. Dale, vamos a hacer. Pa, pa, pa. Espero. Ahí es mi bebé. Ok. ¿Quiénes estarán aquí? Pupi, frutito, tomate. Ok. Vamos para abajito. Hacemos las puertas. Como normal. Que nos vean así. Que no van a sospechar de nosotros. Ok. Paso por la cámara. Están las cámaras. Vale, entonces. Quito la luz. Vamos a ir por acá. Trolino está ahí. Con el Víctor vamos a ver Lo hacemos aquí funcionando la tarjeta quitamos las puertas ok pues vámonos regresamos regresamos uy no está solo ay no está invito uy, la, la, las cámaras están han prendido vamos ahora aquí no hay nadie a ver que salteamos cerramos estas puertas y esto ahí vale entonces vamos a ver eh, pues Trollis, como que se acaba de ir con invito agua aquí como se está haciendo uy trollino está ahí aquí como se está haciendo la del agua Normal, me ven ahí, tal cual. Me va a regresar. Guay, creo que Trolli no va a ser mi primera presa, ¿eh? Uy, Trolli está ahí, la cámara no está. Quito, vamos a aprovechar, quita la luz y... ¡Adiós! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Vale, vale. ¡Bro! Me ¡Está haciendo el jodido... Del ¡Qué pánico! ¡Sabemos! ¡Para terminarlo! Bro, he estado tres horas haciéndote el gestito, Mike. Que, que, que, que estaba... Que me que ¿Qué contraste, Capri. Acabo de encontrar el cuerpo de Trollino muerto al, a la entrada de electricidad. Entrar, decía... No, yo estaba totalmente en el otro lado, vi a Mike por ahí es y Spartan. creo que... Al... Y, y Sí, yo estaba ahí. Estábamos vale. todos en sí, el otro lado. Sí, sí. todos en el otro lado, sí. Claro, real. ¿Quién, quién no estaba en el otro lado? Yo, yo estaba en mm. cámara hasta hace un segundo. Yo estaba... En y... Tomate. Sí, yo acabo de entrar a descontaminación. He visto. Tomate a Phoenix, ¿quién más? Yo confirmo que no estaba. Yo estaba por fuera, ¿eh? No te digo. Café. A ver, Puppy dice vale, que acaba entrar de entrar a descontaminación, pero que de a de la derecha. De arriba a la derecha. Yo estaba en cámara, salí de cámara, uno, prendí, uno tomate y me fui. No, Alguien vio a otro a Pupi? <ríe> y si lo no, sí, no, conmigo. Pupi estaba con tomate. En cámaras he visto, eh, Pupi creo que también lo has visto, que estaba eh, Drorino eh, con Vito bailando, con Vito, sí, es verdad El es que verdad. dejé en electricidad cuando se encendió la electricidad y se quedó adentro fue a Cenix Uy, ¿a Cenix? O sea, estábamos con Pupi que yo fui yo, a yo, arreglar yo, el cómon y a Cenix me estaba mirando ¿Cuánto? mientras yo la arreglaba Uy, no, cara, está el momento, raro En un momento yo lo que vi fue, eh, se habían apagado las luces Fuimos, eh, y cuando llegamos, creo que era Pupi el que ya lo estaba arreglando. Sí, ¿puede ser Ajá. Y cerraron la puerta. Azenix entró conmigo y con las luces prendidas se metió y se quedó adentro de electricidad mientras con Pupi nos íbamos para la derecha. Uh, Azenix, ¿Pues defiéndete. A ¿Verdad? Me he quedado ahí. ¿En serio? ¿Qué? ¿Por qué? Por si apagaban entrar la electricidad y trolear. Ya. Ay, no. Ya. Lo Pero que está no. entre Víctor y Azenix. Yo creo que, que decir Hitler. que sí que es verdad que está todo el rato con un trolino Pero yo la última vez que lo vi fue cuando estaba haciendo la, la tarea del laberinto yo abajo, la de la antena Y yo me fui hacia la derecha Si te vas a defender no hagas cosas incriminatorias No, es verdad, yo los vi juntos, <risa> yo, yo no. los vi juntos <risa> yo, voto Tomate. Yo, yo, yo voto por Mike Yo creo que todavía podemos esquipear Yo creo que voy a esquipear Yo esquipeé no, Yo, yo devuelvo, devuelvo el voto a Fenix <risa> Estos dos. La sangre se paga con sangre aquí ha votado todo Cristo. Esparta, <risa> tomate, tomate. con Esparta que otra toma? Personales, vale. Sí, sí, vale. Pues nada, no, no, no, no, no, tienen sospecha contra mí, vale. Entonces vamos a hacer aquí, cerramos, normal, Cenis, estás ahí, estás sospechando un poquitico de ti, Cenis, y invito, vale. Entonces vamos a normal vamos a hacer prender la luz está Lina y hiela ok nos regresamos hacemos como una personita normal ok entonces vamos a ver hacemos aquí la del árbol normal como cuando levanta sospechas aquí está haciendo los colorcitos del árbol me voy mejor entonces vamos a ver Hacemos aquí eh, ¿Qué saboteamos? Mm, es que no está recargada las especiales uy He encontrado a alguien <risa> ¿Por qué querías pasar de largo, Víctor? Eh, quería enseñar, quería ver si había alguien uh, ¿Qué, ¿Qué ha pasado? pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, yo confío en Víctor Yo confío en Víctor Hemos un cuerpo en Alamedico y nada, América. América. estaba buscando para, para ver si hacéis es el escáner. Eh, yo tengo escáner. Estaba yendo hacia el escáner. Yo también. Sí, pero ¿por dónde yo te estaba buscando? Estaban por en la, la derecha, parte del, la del nódulo que está afuera, justo de cosa arriba de la temperatura. Los dos. Sí, por ahí hemos pasado. Ah, por telescopio. Cenix, ¿dónde estabas tú? No me acuerdo. ¿Cómo que no sí, se ya. acuerda? <risa> a ver, y a Cenix, no una acuerdo. pregunta en el anterior. Cuando estabas en electricidad <risa> para trolear, ¿para dónde te fuiste después? Eh. Me quedé ahí. No se acuerda. Ah, y no vista no a <risa> Trolino. No, no, a no. No, no, no, no, no, no, no, no. <risa> no se acuerdas. No, no, que yo no vi, que yo no. Podría ser. Que, <risa> yo creo que le puro, eh. <risa> no, no, <juro> no. Me <risa> <risa> pillé. Sí, no, no, no, <risa> no lo había dicho. Sí, al 100% que es mal. Uy, ¿sí? Sí. ¿cómo así? No, él no es. Adiós. Ah, si sí, no es así? vale, vale, vale, está, ¿Qué? Bien, está ¿Qué? bien. Pero por sí, ver, que lo está troleando? A ver, uy, no, no era, era. No, no era, eh. Uy, no, se están sospechando de mi compañero. Bueno, por lo menos estamos a salvo, eh. Así que vamos a ver. Pues nada, ayudar a mi compañero para que quiten las sospechas de él. Eh, ¿qué hacemos aquí? Como si estuviéramos quitando esto. Vamos a arreglarlo. la Lina. O okay, que lo arreglaste, vale. Eh, pues nada, no sé qué hacer Pues voy a hacer misiones así a lo loco Criamos eh, las puertas Quitamos ahí, ta, ta Vale, vale, no me ha cargado el kill. Así que podemos, tenemos unos dos segundos ya buscar presa aquí Uy no, está y Esparta ¡Están todos aquí! <ríe> no, yo voy para especímenes Ahora como si no vamos a ir para especímenes Para que quitemos sospechitas Vale, quito el protector. Ok, tomate Tomate me está siguiendo, eh No serás tú Que quieras morir, eh Yo tengo bien guardado mi cuchillo Uy, ¿qué le mundo? No sé, no sé Pero creo que van a sospechar mucho de mi mejor atuendo normal No, vámonos para otra vez para su escrímenes. A ver para de pronto guardar el cuerpecillo, eh. Aunque creo creo que me va a ganar la confianza el mejor, ¿no? Para que no sospeche de mí y diga estaba con con Capley. Vamos a hacer aquí misioncitas. Papá, mira, me tomate. Estoy haciendo desde los numeritos. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, vale. Eh, tomate te espero, vale. Eh, somos amigos, eh. No, to, los dos somos inocentes. Llega a invito Ok, tenemos otras dos personas Para que nos cubran a ver, Cerramos esto Cerramos las puertas Ok, ok Está un poquitico complicado ¿eh? Vale, vamos tomate, vamos tomate abrir la puerta 1, 2, 3, 4, ahí estamos Ok eh, Nada, pues ya la arreglaron Redactor A ver si me encuentro algo por aquí Ella y mi compañero Ok, ok, acá no habrá nada, vamos a ver, como si estuviéramos investigando, no hay nada, nos devolvemos, corre, corre, corre, corre, a ver, eh, vamos a quitar la puerta, y esta puerta, vale, uy, acá están mis compañeros que me vieron, ah, ok. Eh, a ver, uy, quiero quitar la luz, quiero quitar la luz. Vale, la quito, ya la quito que ya está. Vale, vale, A ver, ¿qué me encuentro por aquí? Uy, tomate, adiós. Ok, bueno, vámonos, nos vamos. Corre, corre, corre, corre. Ay, qué necesito, me ve. Pero vale que Las luces están quitadas. Uy, lo he encontrado. Bro. Víctor, bro, ¿quién teníamos fuera? Ha muerto Lina y ha muerto tomate. Capley era. Capley, al carrer. Oye, fucky, oye, Dime, dime. No, no, no, no, no. A ver, a ver, a ver. Yo andaba en oficina. Estaba viendo los pulsos. Es Caplay, es Caplay. Estaba viendo los pulsos. Hay, íbamos, hay íbamos saber. cuatro. Íbamos, a ver, estábamos estaba? en la zona de comunicaciones. íbamos ya, ya, ya. cuatro. íbamos Tomate, Tomate Víctor, eh, Caplay y yo. Nos no, sí sí. Y, sí, sí, sí. Claro, claro. Nos metimos Víctor, Víctor y yo para comunicaciones y se quedaron fuera Tomate y Capley Y al salir estaba el cuerpo de Tomate. Déjame hablar. Bueno sí, yo me acuerdo que usted que estábamos juntos, vale. Después yo me fui para oficina de los pulsos ya ahí vi que salió Dead. Igual eh, te lo tomate. Can't play, can't play, can't play, No, no, play, que lo vi. A, lo único, a ver, quedan, quedan dos impostores Tenemos que echar a alguien. Que bien. son Víctor y Esparta. O si no, uno de los dos se destruye. Te convenzo de, so, de, de, de, de que es uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo estaba ¿Por en pulsos. Y justamente salió Dead y yo fui a buscar el cuerpo. Te lo juro. ¿Qué? ¿Y ¿Por ¿Y qué a no te a buscar, mataron eh? así? ¿Por qué no te mataron a ti porque reportaron? No sé, yo me fui, Yo me separé de ellos, yo estaba haciendo una misión De armería, no, vamos, cuatro, días de ellos, Todos nos metimos me a hacer una misión y uno, de, y uno de ellos murió o sea A ver si sí está claro, Esparta yo hemos hecho el escáner eh, Ah, también es... Sí, pero yo Esparta seguro, porque cuando yo he hecho la misión me ponía esperando A Esparta sí. Contigo no lo he podido comprobar Con Kaplay Estábamos eh, Tomate, Esparta y yo Y luego ha venido caplay de los pulsos imaginas Escúchame, escúchame. Si sí, yo fuera, sí, sí. ¿no creen que yo lo hubiera matado también en especímenes? Si fuera yo, porque yo estaba con o sea, él, estaba él solo ahí. Los No, no antes de que ustedes llegaran, yo estaba con él solo. Se acabas de tomar a tomate, como dices. ¿no? Tomar a tomate. <ríe> <ríe> Espera, Faflay, tú dices. Juro, eh. Kaplay, dices que dime. en Pulsos has visto a tomate, pero es que también ha muerto Lina sí, y dime. Sí, dime que no sería más, épico Que Capri de verdad estuviese en pulso Si fuese Mikey y Ella que se habían llegado Se la han cargado y se han pirado, sería épico Uy, ¿Sí? ¿te imaginas? No, la verdad yo no lo maté No, es que yo no la maté En serio, yo me fui para el perdí. Yo me fui para el macén, yo, no yo no soy No, me descubrieron eh, lo que tiene que hacer Mike es quitarla, no matar a, a Sparta o a Invitor como, como ellos andan siempre juntos, que vean dónde haya est cuando estén como medio separados, matarlo e irse con él. Con porque así tal vez culpen a Sparta y tal, o a Invito, a que mate y a que gane, porque pues, claro, ellos andan juntos, ahí está. Oye, mato a Sparta. Ah, vale. Es Víctor. Víctor, que Víctor no puede ser si ¿sí se ha escaneado. Pero es que, ¿dónde estaba? Porque he visto, he, ¿Sí? Víctor, he visto a Víctor salir de pulsos. Has visto a Víctor salir de pulsos. Por las cámaras. A sí. estaba. Eh, tú te has ido para la izquierda, ¿no? Yo me he ido a cámaras. Venga, a Mike, cámaras, buena suerte, crack. ¿Qué? No, porque Mike a ver, ha apagado. Si Mike estaba en cámaras y yo me he escaneado con Esparta y no hemos sido nosotros. Hemos echado acá Play yo no soy. No, no, no. Pero, pero tú estabas que a lo mejor todo. Espera, eh, Mike, ha ha ha Mike ha pagado dos veces lo del el saturador ese, la cosa esa. Lo del ¿Quién pa, de pa, pa? Ahora? ¿Quién estaba? Yo, yo o sea, y te he visto a ti salir de pulsos. Es que... A ver, yo, yo tenía dudas de si había sido tú o ella, pero es que ahora me estás culpando a mí. Pero a ver, do, ¿dónde estaba Mike el cuerpo? Es el puto. Es el Mike. cuerpo estaba en me, bajando en medio. ¿Bajando en medio de dónde? De, de, no, en medio, medio el mapa En eh, medio el mapa Es que puede ser sí, tú la sí. Pero es que es muy raro ¿Por qué Víctor te separaste de Esparta? Si siempre ibas con él Porque dije Si matan... Si eh, es que, que se han se separado a, Estaba viendo impulsos A ver si moría alguien para darle al botón ¿Y no has visto que ha, que ha muerto Esparta? me yo voto por ti, Víctor No, es que, no, es que no, creo no, que, no, creo no, que se la, Pero, pero como... Yo pero voy a si, votar por como vi. hay triple empate y no tiene es, sentido Prefiero votar a ti ¡Eh! ¡Cagamos! Víctor, qué te ¡Vamos, equiparlo ¡Equipardo! <ríe> <ríe>